Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, vamos a hacer el sorteo, ese sorteo que tanto queríais. ¿Y por qué hacemos este sorteo? Os recuerdo el por qué, porque creo que eh, el porqué es importante. Hace 11 meses hicimos ese proyecto, ese fantástico proyecto, en el cual, bueno, pues eh, ayudamos a Emma a ser mamá. Tenía algunos problemas y, bueno, pues tenía que hacer una fecundación específica, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues lo conseguimos. Ha nacido Derek, ha nació hace unos días como un toro, el bicho. Y, bueno, pues, muchos hemos que compartimos, pues somos tíos y somos cuñados entre nosotros, evidentemente. A partir de ahí, pues, dije si esto se cumple, sortearé eh, un curso y, pues, los scripts Vamos a hacer el sorteo. Hay tres premios, uno de un curso. Entonces, de la lista de ganadores que salgan, saldrá el primero, es un curso, el segundo es el script de trading y el tercero sería el script de hold. Pero da igual, si... Queréis luego elegir otra cosa, ¿vale? Os pondréis en contacto conmigo. Como ya nos conocemos en los comentarios, aviso a navegantes falsificadores que os va a dar igual, ¿vale? Porque se, lo, lo voy a comprobar y por mucho que me digas, no, soy tal, y. Os va a dar igual. O sea, los que no sois eh, de verdad os van a dar por saco. También deciros que los que han puesto comentarios repetidos, pues tampoco, tampoco van a entrar en el sorteo. Así que mm, entra un comentario en el sorteo, no entran más. El, el propio sistema detecta. Si existe algún comentario repetido. Evidentemente vamos a ver cómo está Bitcoin y bueno pues qué podemos esperar en estos días. ¿vale? Mm, fin de semana en el cual de momento estamos abriendo un gap a la baja, con lo cual pues, creo que comprar en largo de momento es lo, lo adecuado y ya veremos a ver con qué ganas sigue la semana que viene. De momento la cosa no está pintando mal. Así que bueno, sin más dilación, tengo una cosa que decir. Y es que a todo el que no le toque el sorteo tiene un 45% de descuento en los cursos y en los skits. Eh, también en el canal hay descuento, no tanto, hay menos. Eh, pero vamos, prácticamente todo, casi todo, quitando dos, tres cosas, tiene un 45% de descuento. Esto durará hasta final de mes, evidentemente. Eh, ¿Por qué? Pues por, primero, 25% por el nacimiento de Derek y 20% por el cumpleaños de la jefa. Ya se ve eso, lo hago siempre, con lo cual, bueno, pues ahí está. Así que ahora sí si que no me enrollo, venga, comenzamos. Y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita que seguro que alguna cosa chula vas a llegar. Bueno, el sorteo. Antes de seguir con el sorteo, quiero enseñaros una cosa. Y es que mañana vamos a resolver algunas dudas que tiene mucha gente sobre qué? Sobre la declaración de la renta. Ay, Dios mío, ¿dónde, cómo tengo que hacerlo? Ganancias y pérdidas patrimoniales, me vengo aquí, ay, monedas virtuales, pum, ay, me vengo aquí, y si tengo un NFT en vez de una moneda virtual, ¿qué hago? Y aquí, ¿cómo relleno esto? ¿Qué tengo que decir aquí? La denominación de la moneda, el tipo de contrasprestación que he recibido, eh, muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas que vamos a ver, eh, de una forma sencilla, y, y para, para que cualquiera que esté viendo el vídeo y lo, lo está haciendo para, el, para sí mismo, eh, para hacerlo, las novedades y cuándo entra a funcionar el, el, el nuevo modelo informativo eh, y algunas, ¿cómo decirlo?, leyendas urbanas y cosas sobre Hacienda. Hacienda somos todos, eh, quien piense que se puede escapar de Hacienda al 100%, creo que está equivocado, creo. Eh, pero bueno, vamos a resolver esas pequeñas cosas, esas leyendas urbanas que hay, que muchas veces nos confunden y nos hacen cometer errores. Que es lo que yo eh, quiero que evitar, ¿no? que la gente cometa errores y si podemos enseñar, pues mejor. Eh, ahora vamos a ver cómo está Bitcoin con este pequeño, pequeño retroceso que está teniendo. Así que vamos directamente de momento al sorteo, por si alguno me quiere mandar ya al carajo, pues listo que me mande. Vamos a ver si tengo aquí el link del vídeo, si no me equivoco, vamos a pegarlo. Es este, efectivamente. Venga, cargamos comentarios. tachan ¿Cuántos comentarios ha habido? 235 comentarios y 108 diferentes de personas diferentes. Ha habido algunos pocos que han repetido ahí. Vale, ¿el número de premios son 3. 1, 2 y 3. 3. Eh, eh, suplentes no, pues son 3 premios y punto. Eh, y ya está. Así que vamos a darle a elegir ganador, a ver qué nos dice esto. ¡Bum! Resultados del sorteo: Alessandro Marian Nedelcu. Comentario: Me gustaría estar con el curso y ver si consigo con mi primer Bitcoin. Vale, Gabriel. Hombre, Gabriel, ostras, que no sé Gabriel que hace Bitcoin para sorteos de scripts. Creo que soy y seguiré siendo alumno. Gracias por tu trabajo y esfuerzo. Ahí está, Gabriel tiene también aquí eh, un script vale el que quiera, ya lo sabes y Rubén Caballero Martín, también buenas, gracias por tu dedicación, reflexiones y enseñanzas de Bitcoin y todo este mundo de finanzas por mi parte me interesa, por supuesto el curso, te ha tocado un skip ahora tú eliges el de hold o el de trading eh, dependiendo de la experiencia que tengas a ver, yo si tuviera que coger uno de los dos pues cogería el de trading porque es el más caro y porque bueno, tiene muchas más utilidades a lo largo de, de, de un año que dura la licencia eh, y creo que se le puede sacar bastante partido eh, entrando en el grupo del script, además, porque entrarás en, entraréis en el grupo del script de, de trading. Entonces, bueno, podéis elegir el que queráis, os ponéis en contacto conmigo, me mandáis un email. Eh, diciéndome soy, soy Pepito de tal comentario ya, ya os diré lo que, las instrucciones que tenéis que, que hacer una vez que me lo mandéis porque tendréis que recomendar dentro de ese comentario que pusisteis para qué para certificar que sois vosotros y yo os digo lo que tenéis que poner vale así que me tenéis que mandar un email a, a cursos arroba .pro o a cryptonews tv arroba gmail .com, Tenéis por ahí debajo el, el email en la, en la descripción que siempre lo pongo. El email de contacto. Bien, pues enhorabuena a los premiados. Creo que le ha tocado a gente que quería algo. Y bueno, pues Gabriel, que además es, es, es alumno, pues mira, le ha tocado. <risa> le ha tocado el que Fantástico. Bien, eh, vamos al lío. Bitcoin, de momento, ¿qué está haciendo? Pues un pequeño retroceso. Cerró, donde tenemos el cierre aquí en, vamos a verlo en 4 horas 30.610 yo me, me suelo fiar más bien del, del cierre en 4 horas más que el de diario, veis que difiere pues, eh, 150, 140 dólares eh, entre uno y otro pero bueno, me da igual eh, vamos a dejar, dejarlo 30.500 ¿vale? ¿dónde estamos nosotros? en 30.300 pues bueno, tenemos un pequeño gap ahí de 200 pavos tampoco es que sea un super mega gap ni nada parecido así que bueno a esperar. ¿Qué pasa? Que se está produciendo un posible cruce entre la EMA 20 en 4 horas y nuestra línea nitro. De momento la línea nitro viene a sostenernos. Ahora bien, si la perdemos esta zona, ¿cuál es la siguiente? Pues la siguiente la tenemos en estos mínimos, en el cierre en 2000, eh, perdón, 29.800. Y bueno, pues a lo mejor resulta que se junta ahí con la M50, ya que sé, eso ya veremos. De momento está lateral ahí tontito, eh, esta zona debería ser el soporte, perfecto, de momento al menos en cuatro horas. El R6 está intentando recuperar, un poquito respirar para luego intentar ir al la alza, eso es lo que al menos en principio yo creo. Por otra parte... Eh, en cuanto al gráfico de una hora Vemos que tenemos una falsa ruptura De momento en el gráfico de una hora En la media de 100 eh, Hay que esperar a que cierre la vela Y que la siguiente confirme por encima Para ver que, bueno, pues que no perdemos la media de 100 Que sería lo suyo eh, Lo que pasa es que si hacemos eso Pues vamos a estar lateral tonto Y luego intentar subir Y luego bajar A ver cómo haría mañana El sábado sabadete Vamos a comprobar si el sábado de sabadete Ha sido un día de altcoins Bueno, por su parte el BLX Ayer qué hizo Pues otra vela Vemos Verde vale Y aunque sea indecisión pero una vela verde y con más volumen vale bien eso es bastante bueno para seguir el camino que tiene que seguir. Eh, por otra parte ethereum muy buen, muy buen camino hoy está haciendo una paradiña en la zona de los 20.100 aproximadamente. Lo está haciendo maravillosamente bien, increíble, así que genial. El total market, por su parte, hoy tiene una vera indecisión roja y la dominancia del Bitcoin que sigue bajando, como es harto normal. Vamos a ver la zona de 47, 47 poquito, pero vamos, la zona más o menos de 47 y a cero, eh, que debería ser una zona posiblemente de parada, eh, donde te pueda tontear, pero si la pierde, tenemos un camino vacío bastante importante. Por su parte, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, pues ha habido un poquito de todo, más bien... Eh, poquito de todo, ¿vale? Vamos a poneros en el positivo, que es el que quiero ver primero. Y es que tenemos Neblio subiendo un 50%, fijaros lo que había perdido Neblio, eh, con la pérdida de, de decir, bueno, es que no me quieren en Binance, y de repente ¡ras! ha estado subiendo un ciento y pico por cien, digamos, desde el cierre de... o sea, es que... A ver, que un exchange como Binance te, te eche o te, te corte, vale, te lo compro. Pero fijaros que además, qué casualidad, ¿no? Lo que era una zona de soporte antigua, ¿vale? Que no era por casualidad, ¿veis? Ha sido la zona de soporte actual. Vamos a vamos a ampliarlo, vamos a llevarlo donde, donde estaba. Ha utilizado el soporte y ha metido un pepinazo importante. Ha habido mucha gente que ha ganado mucho dinero en este movimiento. Mucha. Eh, me alegro, me alegro, y más en un proyecto como Neblio que abandonarlo y dejarlo así, así de esta manera, me parece una auténtica borriquería. Vamos a ver posiblemente en los próximos días que vuelva a su cauce, porque si algo vale, lo vale, aunque lo quiera Binance o no lo quiera Binance, lo desliste o no lo desliste, y bueno, vamos a ver cómo... ¿Cómo baila Miguel en los próximos días? ¿vale? Porque hay que seguir vigilando y es importante. Los que es otro 40%, pues bueno, como todo está, está todos los días, 40 arriba, 40 abajo, 40 abajo, 40 arriba. Los Titan Arena, otro 40%, <ríe> One Earth, un 13%, muy bien. CTSI, eh, un 12 y pico por ciento, y prácticamente un 10, eh, Cadena, 7,5%, muy bien, ¿por qué? Porque esperamos que el cierre sea por encima de este cierre anterior, este mínimo, ¿veis? Y muy, muy cerca de este... Otro punto de pivote que tenemos aquí de máximos. Es toda una zona, ¿vale? Entonces, bueno, interesante, una zona intermedia entre todo este gran canal que tenemos aquí formado, hizo este doble techo, perfecto, con el vértice, que es, que es la zona que estamos pasando, esta zona del vértice. Pues, bueno, muy bien, esta línea de tendencia se rompió en su momento y para arriba. Fantástico. Eh, después de toda esta acumulación, recordáis que ayer en el análisis estamos viendo muchas altcoins que estaban en una zona de acumulación para salir al alza, a buscar máximos anteriores. Pues ahora está es lo que está pasando con cadena. Esperemos que aquí haga otra velita y vaya por el siguiente máximo. Paso a paso, ¿vale? Eh, VR también ya un 5%, HTR otro casi 6%. Tenemos aquí unos cuantos. Coti, 5%. Pues muy bien. Bien por Coti. Eh, que igual veis, después de toda esta zona de acumulación, intenta salir al alza e intentar recuperar escalones anteriores. Se va a encontrar con una zona de resistencia ahí, vale es una zona, no es un punto exacto. Así que bueno, eh, de momento va bastante, bastante bien. ICP, TKU, TVK, eh, GRT también por aquí, 4%, Polis, la verdad es que está bastante, bastante bien, Link. Un 390. No me habéis pedido demasiado, pero bueno, el link, igual vemos después de esta zona aquí, un pequeño retroceso acumulando un poquito, pues venga, salto al alta, máximos anteriores. Eso es lo que lo que tenemos ahora mismo en muchas, en muchas altcoins. Lo que pasa es que eh, tenemos que salir de todas estas zonas de resistencia que tienen muchas, 1 dos, 3 toques. Si al cuarto consigue salir. Lo importante es que llegue con fuerza suficiente y que el mercado acompañe, ¿vale? En Rose, que también hay mucha gente en Rose 3 y pico por ciento a ah, por el máximo anterior, ¿veis? Después de esta zona de acumulación, venga, para arriba y a por este máximo. Es una zona que debería de romper eh, próximamente, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo lo hace. Cardano ha roto bien esa zona de resistencia que tenía, ¿vale? El cierre de ayer ya fue muy, muy bueno, excelente, y ha roto la alza. Ahora bien, vamos a ver hasta dónde llega. Si llega, si sería ideal el punto de pivote de los 0,51 o 0,50 centavos de dólar y hacer un pullback a esta zona de resistencia que ahora vamos a cambiarlo. Hacemos eh, clic y ah, ah, zona de soporte. Eh, el generar todos estos dibujos y todos estos menús de los dibujos es bastante sencillo. Tenéis un vídeo en el canal que os lo pondré por aquí, a, por aquí arriba para que, para que veáis eh, lo, lo fácil que es hacer esto. Bien, eh, muy bien por Cardano, que siga así, eh, esperemos que siga dentro de esto, cero también un tres y pico, eh, fiar, joder, la verdad es que hay bastantes valores muy positivos. Eh, que está bastante, bastante bien. ¿Qué pasa? Que tenemos mucho neutral en la zona de cero en, y en menos cero, y en el cero negativo, pero sí que es cierto que el, el, digo, ese cero negativo es entre, entre el 0 y el menos uno, ¿vale? que es lo que yo digo, ese cero negativo. Vamos a ir a la, vamos a darle la vuelta, vamos a ver lo que está en lo máximo, o lo más negativo, que es eh, lo interesante. vale que tenemos nada, trias, xvs, por su parte, ki, cirrus, eh, IOTX, un tres y pico los presets pues siguen en 81 centavos me están sorprendiendo una barbaridad que estén aguantando ahí arriba eh, Solana ha bajado un poquito también es normal después de los, los unos días que llevaba aquí de subida pues bueno que haga un pequeño recorte no pasa absolutamente nada lo está haciendo al borde eh, un poquito antes de llegar a esta, a esta resistencia que tiene en la zona de 26 eh, el RSI va muy bien tiene que reposar, es lógico. Si el fin de semana reposa un poquito y el lunes vuelve a la carga, es posible que pasemos esa zona un poquito al alza. Lo ideal sería pasarla para luego hacer un pullback y ya con otro tipo de fuerza subir a la siguiente escalera si el mercado acompaña. Que de momento yo creo que todavía nos va a acompañar al menos un mes más. Eh, STX también está por aquí. Lina, bla, VRA, <ríe> el bra. y bueno... Eh, Tampoco ya ya tampoco las pérdidas son, son incisivas como para decir, oye, ¿qué pasa? Por su parte, los cortos de Bitcoin, pues bueno, ayer veíamos que baja la presión eh, bajista y ahora valga la rebuznancia, la rebuznancia, como dice alguno, Ay, bueno, pues ahí está paradito, ha estado bastante, bastante parado, no ha, no ha hecho absolutamente nada, es decir, no podemos decir, hay más presión, menos presión, no hay nada, está igual que ayer, así que bueno, bien, eso es una, una buena señal. Eh, poco más que decir. Enhorabuena a los premiados. poneros en contacto conmigo, mandarme el correo electrónico y a ver qué tal Bitcoin, cómo cierra esta vela por encima de la media de 100. Y bueno, pues a partir de ahí si puede volver a crecer, pues fantástico y ya veremos. A ver, de momento estamos en fin de semana. Tranquilo, reposar. Y como digo, siempre divertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que han de venir. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.